Ah, parce, otra vez me estás esa vieja Porque le debo cagados 500 mil pesos, weón mire Qué intensa era? Ahora, para salir, ¿qué hacemos, huevón? mínimo de estar ahí afuera, como siempre, la pasa simoseando y todo, corona no entra y sale Parce, yo me acuerdo que día que salí, pintoso para el concierto, ¿se acuerda? Sí ah, es que con esta pinta me no, voy Ahora sí, para que todas las vecinas me vean Yo fue vecina? ¿Qué más? Verás que no acordé de mí, ¿Mira la pinta que tengo, pues ¿Entonces oyen o no? no? ¿Eh? Que bruta por las llamas sí. sí ¿Qué fue mi amor? Nadie me conoce Ah, el tapabocas No, yo te he me conocen Entonces el tapabocas, papi El tapabocas, Dimos un tapabocas ya no va a conocer Mi rey? ¿Sí? Y, yo, y yo me volteo así la gorra Como para que ya que no soy yo sí, sí, El tapabocas no va a conocer Y ahí, pues que mínimo de estar allá abajo Papi, mínimo de estar allá abajo Eso no nos reconoce Mírala, mírala donde está, mírala Esa no nos ve, esa no nos ve Bajemos, bajemos Caballero, ¿usted pensaba que yo no lo iba a reconocer con ese bozal? ¿Qué creyó, pues? Eso, eso, tres meses, tres meses, eso, huya y escóndase, vaya que lo voy a estar cazando Y ve, si ve, yo le dije que nos iban a reconocer ¿Quién dijo? Si usted dijo que con el bozal ese no nos iban a reconocer Ahora no podemos salir, ¿cuándo se quitará ya? Ah, échele para arriba, échale para arriba mejor